Ahora que sabes cómo se reciben parámetros desde la URL, te estarán preguntando cómo llegaron esos parámetros ahí. Te imaginarás que no es muy lógico pedirle al usuario que escriba explícitamente en los parámetros de la URL. Mucho menos que el usuario sepa cuáles son los parámetros que la aplicación está esperando recibir. No sé, ¿alguna vez te pasó tener que hacer eso, escribir explícitamente una dirección con parámetros y demás? Lo veo medio raro. Que te pidan que uses eh, símbolos de interrogación, ampersands y demás. No, no lo creo. Claramente lo que tenemos que hacer es generar nuestras propias URLs. Para hacer eso tenemos varios mecanismos. El más simple de todos es generar explícitamente un link. Este es un ejemplo de una página que yo conozco. Bastante de cerca porque me tocó trabajar en ella. Pero lo que te quería mostrar es que si miras este link que dice read more o leer más... Si te vas a esta página y te paras sobre ese link sin hacer clic, lo que vas a ver en la barra de, de estado del navegador abajo es esta información que te dice hacia dónde está apuntando ese link. Esta misma información la podés ver si haces clic derecho sobre el link. Lo interesante es que veas cómo está formado ese link que dice el nombre del dominio, barra, un archivo, punto php, signo de pregunta, id igual a 10, ampersand, etcétera, etcétera. Este link, te imaginarás que no está digamos, escrito explícitamente, no está hardcodeado. Esos, esos parámetros, el ID y el CID, se generan a partir del de PHP que está del lado de atrás. Pero, como siempre, desde el punto de vista del usuario, o más bien desde el punto de vista del navegador, esto es HTML. Es completamente indistinguible un link generado digamos, a propósito de un link que lleva a cualquier sección estática del sitio. Acá se ve todavía más claro. Cuando estamos viendo, esto es el código fuente de la página que te mostraba recién. Si te fijas, ahí está directamente la imagen que dice, bueno, en este caso es articlespic 1jpg lo importante es el, el href, el, el link, el anchor, el, el tag A, que te da la información exacta de a dónde está apuntando ese, ese link que dice, el texto dice Readmore se puede generar, bueno, de muchas formas, pero estas son en principio las que podrías usar. La primera es directamente escribir el eco de todo el HTML desde PHP. La segunda es por ahí, por ahí más sencilla, que es escribir directamente el HTML que va a enviarse al navegador. Como podrás observar, ninguna de estas opciones es muy dinámica que digamos, ¿no? Ahora sí, en cambio, usando este pequeño código, ya podés empezar a ver la, la potencia que tiene el generar páginas dinámicas. Fíjate lo que hace es este script. Genera dos números al azar. El primero entre 1 y 10, el segundo entre 50 y 100. Y después, tomando esos dos números, genera links. Que Fíjate bien el, el código. Tenemos un HTML que arma todo lo que sería la presentación. O sea, el, el link, el tag A y demás. Y desde PHP se le inyecta los valores que solamente se conocen del lado del servidor, ¿Sí? Esto es muy interesante porque con este pequeño código se pueden generar 500 links diferentes. No está nada mal. Este es otro ejemplo de cómo podríamos hacerlo. En este caso lo que estamos haciendo es generar un listado uno abajo del otro, bueno, uno al lado del otro de 50 links diferentes. Fíjate cómo funciona. Tenemos un un for, una repetitiva exacta que va de 0 al 50. Y por cada vuelta, por cada iteración, genera de vuelta un pedazo de HTML. Y lo más interesante es el PHP interno que permite mostrar de alguna forma lo que está en el servidor. Acá es super, sobre todo muy interesante el pensar en, como decíamos siempre, los dos tiempos diferentes. Cuando vos escribís el PHP, vos vas a escribir el PHP y el HTML todo junto. Pero es muy importante que entiendas bien es lo que se va a ejecutar del lado del servidor y que se va a ejecutar recién del lado del cliente. Si todo está bien configurado, obviamente, al cliente nunca le va a llegar este PHP Eco. Y, de hecho, lo que va a llegar es, en lugar de una sola línea que dice AHRF y demás, van a llegar 50 líneas, con cada una con su link generado. Vuelvo a insistir, desde el punto de vista del navegador, si vos generaste un, un HTML, con los 50 links o tenés un código similar a este ejecutándose, es imposible de determinarlo. ¿sí? Esto de alguna forma significa que el PHP termina siendo una suerte de ventaja para vos. Para el navegador o para el cliente le da exactamente igual. Ahora imagínate que tuvieras que generar una página que tuviera algo como esto, que es un menú con una cantidad enorme de opciones. ¿Cómo se te ocurre que podrías hacerlo? Tal vez un script como este te podría llegar a ayudar. Mira lo que, estamos, lo que estamos haciendo aquí. Es definir un primero un arreglo con las opciones que vamos a tener, donde utilizamos la, la clave digamos, de, del arreglo como el, el ID de la, la opción elegida. Para tener siempre, esto suele ser más cómodo, especialmente si trabajas con bases de datos, tener un identificador numérico para las opciones y al, para el usuario tener alguna palabra digamos, más amigable. En este caso vos le vas a decir opción comida, no le vas a decir opción 1. No, el pobre usuario no va a saber de qué estás hablando. Bien, después entonces lo que hacemos es aprovecharnos del HTML para construir una tabla y esa tabla la vamos a ir construyendo recorriendo este arreglo, donde vamos a tomar los elementos del arreglo como pesos ID y pesos nombre y después vamos a generar celdas de esa tabla donde cada, cada celda tiene un link a la opción que está elegida. ¿sí? Fíjate cómo el link va hacia un, un único archivo PHP que va a ser el encargado de mostrar el detalle de la opción particularmente elegida para lo cual le vamos a pasar un parámetro que es el ID. ¿Cuál es el ID? Bueno, el que corresponda a la vuelta del, del ciclo que estamos haciendo. Pero de vuelta, al usuario le vamos a mostrar el nombre amigable, digamos, de la de la opción. Esto es más o menos lo que estaría del lado del detalles.php, que es, tomamos la opción elegida utilizando el, el arreglo pesosget, recuerda que es el que te sirve para tomar los valores que venían de la url, y después bueno hacemos un simple switch que, dada la opción elegida, haga lo que tenga que hacer, que en este caso será por ahí mostrar los detalles de las comidas, las bebidas y demás.